su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde niño no se entiende. Solo ella te defiende porque eres su misma sangre y solo te da una madre la amistad que no se vende.